¿Qué es la muerte? ¿Qué sucede cuando morimos? ¿Cómo podemos empezar a reflexionar sobre una experiencia que solo podemos saber lo que es cuando la experimentemos? Schopenhauer tiene un ensayo sobre la muerte. Este es un libro donde se recopilan varios ensayos. En este pequeño ensayo de unas cuantas páginas nada más, Schopenhauer nos empieza haciendo reflexionar con filosofía hindú. Escribe que dentro de la mitología hindú está expresada la idea de amor y de destrucción. Resulta que la diosa Shiva representa la destrucción y el collar de cabezas de muertos tiene una relación con el símbolo de la generación. Dentro de la mitología hindú la idea de generación y la idea de destrucción no son contrarias. Y esto lo toma Schopenhauer para afirmar que el amor y la muerte se neutralizan y se suprimen el uno al otro. Las siguientes frases de Schopenhauer son bastante dramáticas, pero vale la pena conocerlas. Dice que la muerte es la destrucción violenta del error fundamental de nuestro ser. La muerte es lo único que puede desenredar el doloroso nudo que desenredó la voluntad de poder. Palabras de Schopenhauer pueden ser siempre frías. La, la, la filosofía de Schopenhauer es una filosofía fría y puede verse cruel y puede verse dolorosa y egoísta, yo lo que les digo es que forman parte de un complejo sistema filosófico no necesariamente hay que estar de acuerdo con él pero conocer este sistema filosófico es valioso porque hay muchos elementos importantes para ir reflexionando que no necesariamente hay que estar de acuerdo con todo lo que él dice nos dice por ejemplo que la muerte de una persona no es importante pero que por ejemplo si todos los seres humanos se murieran bueno, eso sí sería importante, <risa> inclusive hasta lo dice así, si una persona se muere, eh, esta persona es tan miserable y tan insignificante que está ganando valor a la hora de morirse. Es lo que les digo, sus ideas son frías, no se tienta el corazón ante otro ser humano. Y luego nos dice que si hubiera un ser humano que es eterno, se daría cuenta de lo aburrida que es la vida y que preferiría la nada. Estas palabras son una forma amarga y tormentosa de explicar el budismo. Muchas de sus reflexiones son reflexiones budistas, envueltas dentro de una forma rasposa y un tanto ampulosa. Schopenhauer toma del budismo la idea de que dejar de existir es la mejor forma de dejar de sufrir. Si dejas de existir, dejas de cometer el error de ser una pequeña parte del universo. En el momento en el que se muere, es cuando formas parte de algo más grande que tú, la no existencia, la nada. Para Schopenhauer, la insatisfacción humana es tan arraigada en el ser humano que si tú cambiaras todo lo que no te gusta del mundo o si te cambiaras a otro mundo, seguirías insatisfecho. Porque la insatisfacción está pegada con el hecho de existir. Existir es insatisfacción. Por eso dentro de su pensamiento es mejor no existir. Podemos poner un mundo donde todo es perfecto. Si el mundo fuera perfecto, sería aburrido. Sería tremendamente aburrido. Tanto que volveríamos a crear miseria y tormentos. Y esto es bastante interesante porque hay otro libro, voy a subir un video próximamente sobre Salve Prometeo, en el que la tecnología aparenta que resolverá todos los problemas excepto este problema, el de ser un ser humano que necesita la insatisfacción y precisamente los beneficios tecnológicos van a estar operando en torno a la miseria y al tormento que necesitamos. Pero bueno, ese es otro tema. Continuemos con Schopenhauer, no vamos a cambiar el tema por ahora. Vamos a... Nos quedamos en que si hubiera un mundo perfecto, nos aburriríamos y volveríamos a crear miseria y tormentos. La otra op opción sería transformar al hombre. Habría que transformarlo totalmente. Y estaríamos llevando su ser a lo que no es. Estaríamos extinguiendo su esencia. Eso es la muerte, la pérdida de la esencia. Para ir cerrando las ideas de este pequeño ensayo referentes a la muerte, hay que volver a las primeras palabras en las que dijimos que la muerte se neutraliza con el amor. Al final Schopenhauer cierra su ensayo con una pregunta para nosotros. Nos pregunta, ¿qué es lo que verdaderamente ha destruido la muerte? La respuesta es que no ha destruido nada. Porque todos los días mueren seres humanos y todos los días nacen seres humanos bueno, obviamente Schopenhauer no era darwinista, creo que de hecho Darwin todavía no tenía el origen de las especies entonces, es verdad que todos los días parece que hay un equilibrio entre vida y muerte, pero si introduciéramos las ideas de Darwin es cuando nos daríamos cuenta de que las especies sí pueden morir pueden morir las especies y pueden surgir nuevas especies, o sea, tampoco es una postura 100% débil pero claro, antes de Darwin no estaba la idea en el mundo de que las especies pueden morir. En fin, termina su ensayo diciendo que la hoja del árbol no debería de creer que al morirse, ella se morirá el árbol entero. De tal modo que puedes pensar que después del invierno viene la primavera. Parece casi una ley de la naturaleza que después del invierno llegará la primavera después de la muerte llegará otra vez la vida. Vamos a dejar hasta aquí el video. todavía estás interesado en conocer un poco más del de, eh, pensamiento de Schopenhauer, te recomiendo que vayas al video del amor. Voy a dejar aquí el tag para que accedas a él y lo voy a dejar en la descripción del video. Solo te digo que no te quedes con esta primera impresión de las ideas de Schopenhauer. Schopenhauer es más complejo que esto. Es mucho más grande su sistema filosófico. Este solo es un pequeño ensayo de lo que hay dentro de las ideas de Schopenhauer si te gustó este video regálame tu manita arriba y suscríbete al canal